¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Bueno, la verdad que estoy muy feliz El día de hoy pues estamos nuevamente En Among Us, pues ya no va a ser en directo Va a ser en video normal En este momento estoy con mis amigos Que es casi el de Cel, está aquí en mi apartamento Solo que es que está en otra parte por allí Pues para que no se den cuenta Si yo soy el impostor También está pues la novia de él, también está mi novia En estos momentos, ellos están dispersos En la casa, así que pues ninguno va a saber Quién es el impostor Y bueno chicos, no siendo más, vamos a echar una parte Vamos a tan solo jugar de A4 O sea que solo va a haber un impostor, va a estar buenísimo Espero que siempre me estén apoyando en estos fantásticos videos Para seguir saliendo adelante en el canal Y bueno, siendo más, vamos a darle al Among Us. Bueno chicos, ya estamos en este momento nosotros cuatro Así que pues vamos a empezar En Una vez iniciemos Recuerden que tenemos que quedarnos callados No podemos decir quién es el impostor o va esto No podemos dar pistas Y bueno, sin más preámbulos Vamos a darle y duro 4. 3, 2, 1 Vamos a ver quién es el impostor Vamos a empezar, callados A ver, quién es el impostor A ver quién es la belleza que nos va a dañar el rato Creo que algo importante que debemos hacer Es poner un poco más rápido los, los personajes Ahí me he desconectado chicos del Discord Creo que algo, que algo importante que debemos hacer Es poner más rápido los personajes, los muñecos Ya que pues como podrán notar Está un, Está un poco lento. Mal, ¿eh? Vamos a ver. A ver este quién es. Creo que puede ser el impostor, chicos. Puede ser el impostor. ¿Quién será? será? Uy, me pucha, qué peligro. <risa> <risa> callados. Callados. Vamos a ver, tengo que tener mucho cuidado chicos, la verdad no sé quién puede ser el impostor, esto es delicadísimo, es un juego de mucho cuidado, debo de decirlo, vamos a ver ¿Qué estarán haciendo Castiel, ¿Está, está Angélica, vamos a tener cuidado pronto pues no se me trampa. <risa> Mucha perra. Ay, no se dio no, no, cuenta no, no, no, ninguno que yo era el impostor Ninguno se rompido, dio cuenta rompido. que yo era el impostor Ah, me votó. ¿Lo tuve de la sala? Sí. Voy a darle replay y esperar si aparece Está buenísima, la chicos la No la se dieron la cuenta la para nada. nada O sea, la verdad que fue muy entretenido Porque primera partida y yo fui el impostor Marco a segunda partida más rápido, sí. Eh, recarga de emergencia. Es que no sé bien eso. Eh, visión, velocidad. Ah, ya, ya, velocidad. ¿Qué tal así? ¿Así está bien? Bueno, chicos, vamos a la segunda partida. Vamos a ver cómo nos va. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Me vas a conectar en la llamada Discord para que no me escuchen. Aunque tal vez, probablemente, como están cerca, me van a escuchar. Vamos a ver quién es el impostor ahora. Anteriormente la primera vez me tocó a mí Si me toca nuevamente pillar a alguien Mucho chicos no he a nadie Vamos a ver Es el impostor Perfecto El bueno, impostor aparece ya te quiero ver Así me puede matar. Sí, me va a matar. No se puede confiar en nadie. No se pueden confiar en absolutamente nadie. Vamos a ver cómo no va. En este momento, pues, ellos no me escuchan. Pues eso espero. Está el vez cadáver. Visto Vamos a ver ¿Quién está por aquí? Nadie Fantasmitas Nada importante Almacén Ahí ya tengo para matar Hasta la vista Baby no, ¿Otra vez? ¿Hay que matar? Otra me tocó a mí su buenísima Bueno, voy a leer replay ¿Listo? Vamos por la tercera, a ver ahora que le toca el impostor. Listo. El código es F L Q -L Q. Bueno chicos, vamos a la tercera partida. A ver cómo nos va. Bueno, va a estar interesantísimo. Voy a conectarme el Discord. Oh my god. quién es el impostor esta vez. Hemos cambiado de mapa pues para no. que no sea tan repetitivo. ¿Mapa? No tengo ni idea quién puede hacer. El mapa no lo conozco. Bueno chicos, yo por ahora como que me voy a estar hacer la misión citas cómo va por aquí tenemos una misión eh, de cargar datos creo que sí Estoy ¿Sí cargando los datos no sé en qué consiste esa misión la verdad algunas que las desconozco por no decir que todas bueno yo como estoy muerto yo no puedo decir absolutamente nada recuerden que o sea el que esté muerto tiene que estar callado listo o sea pues obviamente no estoy diciendo quién es pero para <risa> que claro porque no tendría gracia el juego sí ah qué belleza qué belleza ninguno yetado chicos. Sigue. Así en este momento se pone complicado porque no se puede hacer nada. <risa> ¿Qué? ¿Qué? mucho tiempo. Y bueno chicos, la verdad que estas partiditas del Among Us tuvieron buenas, tuvimos que quedar hasta ahí pues porque ya tuvieron que irse los amigos. Vamos ahora hasta aquí nomás, creo que fueron 3, 4 partidas creo. Y bueno chicos, si quieren más gameplay de este estilo de Among Us, bueno el gameplay que quieran, no olviden dejármelos en los comentarios. Estaré siempre atento leyéndoles todo, su, pues, todo lo que me quieran escribir. También estaré comentando chicos acerca del sorteo apenas lleguemos a los 2000 suscriptores. Así que por favor no olviden dejar la manito arriba, suscribirse al canal porque... Una vez lleguemos a esta meta de tan solo 2000 suscriptores, estaré haciendo Este increíble sorteo de Periféricos Gamer, Ah, chicos, nos veremos hasta la próxima Recuerden que les gustó, dale like Suscribirse para más sorteos Siendo más, me despido y hasta la próxima Chao, uy